Hola, hoy os voy a contar algunas de las cosas que aprendí leyendo este libro, Resilient Grieving, de la doctora en psicología Lucy John. Aunque el libro ya se ve que en el título pone resiliencia y va sobre eso, sobre la resiliencia, no voy a hablar de aquí, no voy a hablar aquí de resiliencia, aunque quizá lo haga en un próximo vídeo, sino de emociones positivas. Ya sabéis que para mí las emociones no son positivas ni negativas, sino son solamente información y de cómo la interpretemos es donde se deduce que es positiva o negativa. Utilizaremos para este vídeo, asumiremos que existen las emociones positivas en el sentido de aquellas que nos hacen sentir mejor. Me voy a basar en lo que cuenta Lucy en el capítulo 7 de su libro, que se llama Emociones Positivas, precisamente, y que nos, eh, nos dice cómo usarlas para cuando necesitamos en momentos bajos de la vida salir un poco a flote, ¿no? precisamente de lo que va la resiliencia, precisamente. Pero yo lo voy a orientar un poco en el sentido de la inteligencia emocional, porque no deja de ser una especie de automotivación utilizando las emociones positivas. Así que sí, vamos a darle una vuelta más a la inteligencia emocional y a las emociones, a la inteligencia emocional intrapersonal concretamente. Bienvenido, bienvenida a Cosas de Coaching. del libro de Lucy fue la pérdida de su hija Abby de 12 años en un accidente de tráfico. Comenzó entonces un proceso de duelo en el que tuvo que hacer muchísimas gestiones y de ahí la resiliencia, que es una de las características más importantes a tener para poder recuperarse lo más rápidamente posible de un duelo. En el libro Lucy comparte con nosotros las estrategias que utilizó y le funcionaron para salir eso lo antes posible del proceso de duelo y retornar a esa nueva normalidad que es un mundo sin la persona amada que ya no está con nosotros. Una de las muchas estrategias que nos propone Lucy en su libro es el poder de las emociones positivas. Pero como siempre en Cosas de Coaching utilizaremos un gráfico para explicarlo. En esta ocasión recuperaremos el esquema que utilicé en el vídeo de inteligencia emocional intrapersonal de Cosas de Coaching. Aquí arriba os dejo el enlace por si queréis volver a verlo. Recordándolo muy rápidamente, el esquema representa lo que pasa en nuestro interior, emocionalmente hablando, cuando nos enfrentamos a una situación cualquiera. Para el caso de Lucy, la situación corresponde a, al conocimiento de que su hija Abby había fallecido en un accidente de tráfico. Por supuesto que es una situación relevante para Lucy, por lo que la percepción de la pérdida es inmediata para ella. Y ni siquiera es necesaria una experiencia previa al respecto para que el mero conocimiento del suceso provoque de forma inmediata la aparición de una intensísima activación emocional, que es una mezcla de varias emociones realmente, entre las que se encuentran como puede suponer la tristeza, el miedo, la sorpresa, la rabia, la culpa, la frustración, en fin. Es imposible amar a alguien y que no aparezcan un montón de emociones negativas cuando esa persona que tanto amabas fallece. El comportamiento desatado por todas esas emociones es lo que normalmente conocemos por el proceso de duelo y que consta de varias etapas, según lo explicó estupendamente Elizabeth Kubler-Ross, que en una de las teorías más aceptadas actualmente y que puede este proceso de duelo durar meses o incluso años. Las consecuencias del comportamiento que adoptamos durante el duelo, pues tocan a todas y cada una de las facetas de nuestra vida y de las personas que nos rodean, de una manera u otra. Y podríamos evaluarlas normalmente como más bien negativas. Pues es en estas lides donde Lucy nos propone que utilicemos las emociones positivas. Es evidente que durante el proceso de duelo van a seguir existiendo emociones negativas, la rabia, el enfado, la culpa, la frustración, todo eso va a seguir existiendo. No lo vamos a poder eliminar. Pero si logramos introducir en nuestra vida, en nuestro estado emocional, algunas emociones positivas, quizá dejemos de sentir siempre durante todo el tiempo emociones negativas. Y ese es el verdadero poder de las emociones positivas. Lucy nos dice que las emociones positivas pueden aflojar la intensidad de la negatividad en nuestra mente abre nuestros corazones a un mayor abanico de posibilidades. Cuando experimentamos emociones positivas, encontramos soluciones más creativas. Vemos, literalmente, más opciones posibles, disponibles a, para nosotros, y por lo tanto nos proporcionan un acceso a un abanico más amplio de soluciones. Cambian nuestra perspectiva. Si logramos introducir emociones positivas en nuestra vida, el proceso de duelo puede dejar de verse como ese recorrido por las etapas que proponía Elizabeth Kubler-Ross y transformarse en una especie de oscilación entre emociones positivas y negativas, que incluso esa oscilación puede ocurrir dentro del mismo día, habiendo ratos donde nos sintamos mejor y ratos donde nos sintamos peor. Lucy nos propone una lista de nueve emociones positivas que podemos utilizar, pero insiste en que es solo un ejemplo que cada uno de nosotros tenemos que buscar cuáles son las emociones positivas que, que mejor se nos dan y que mejor podemos utilizar. Para este vídeo de Cosas de Coaching yo he elegido cinco de esas nueve y te las voy a mostrar, claro, en un gráfico. La primera es la curiosidad. Lee, busca, investiga. Los beneficios de la curiosidad están, por ejemplo, en saber qué está ocurriendo en tu cuerpo y en tu mente. Puede hacer que dejes de pensar que eres raro y que estás enfermo. Puedes descubrir que una experiencia similar a la tuya ya ha sido vivida por otras personas y cómo hicieron ellas para salir airosas. La segunda es la gratitud. La gratitud nos ayuda a gestionar el dolor focalizándonos en lo que tenemos, más que exclusivamente, que es lo que suele suceder, en lo que hemos perdido. Pon en valor y agradece dónde estás, lo que has conseguido hasta el momento, tus capacidades, tus habilidades, lo que has impactado positivamente en la vida de otros. Pone en valor y agradece estar rodeado de personas que te pueden ayudar a llegar hasta donde tú no puedes llegar. El tercero es, la tercera emoción positiva es la esperanza. La esperanza es el combustible que nos empuja cada día en la vida. Tener esperanza fortalece la resolución y la determinación para seguir adelante y odiar nuestra vida bastante menos. Cuarta emoción positiva, el humor. La risa está ampliamente asociada a una reducción del enfado y a un aumento de la alegría, así como a la mejora de las relaciones acercándonos a los demás. Durante el duelo, cuanto más sonreía y reía la gente, mejores fueron las evaluaciones de su salud mental dos años después del duelo. Y por último, la quinta emoción positiva, el amor. Siempre hay amor cuando hay un duelo, porque precisamente el duelo va de amor, junto con la tristeza. Si no hubiésemos querido a esa persona, no tendríamos tristeza. Así que, al final... El duelo va de amor, después de todo. El amor es una emoción que nos, nos acerca a otras personas. El gran poder del amor es que nos conecta con los demás. El amor nos impulsa a buscar a otros en la vida e incluirlos en nuestra vida. El amor amplifica y construye lazos sociales. Bueno, quizás te estés tú pensando, pues todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo pongo en la práctica? ¿Cómo llevo esta teoría a mi caso concreto? Bueno, pues Lucy nos propone dos estrategias muy concretas para poder aplicar el tema de las emociones positivas a nuestro proceso de duelo, si lo fuera, o directamente cuando estamos bajos en la vida, por la razón que sea, para automotivarnos, ¿no? La primera se llama Saborear la vida y propone hacerlo Lucy en tres horizontes eh, temporales, en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado nos propone recordar aquellas vacaciones con un ser querido, aquel momento de, de felicidad que tuvimos junto con otras personas. El presente eh, nos recomienda centrarnos cuando nos ocurran cosas buenas, poner todos nuestros cinco sentidos en esa cosa buena. Centrarnos en el presente cuando es positivo. Y el futuro, pues evidentemente, pensar y, y tener eh, expectativas de que todo va a ir a mejor. ¿De qué puede ir mejor? Expectativas realistas, por supuesto. Saborear la vida es una cosa que nos, nos produce una alegría especial. Saborear la vida es una forma efectiva de generar emociones positivas y tener más confianza en el futuro y menos pesimismo. La segunda estrategia tiene forma de hashtag CCB, Caza Cosas Buenas. Se trata de localizar cada día al menos tres cosas buenas que han sucedido y el papel que has jugado tú en cada una de ellas, cómo has estado de implicado. Las cosas buenas no tienen por qué haberte sucedido a ti, ¿eh? puedes haber participado de forma directa o indirecta.